esto es top 5 curiosidades de Geometry Dash 1 al explotar los iconos de la pantalla de inicio se pueden desbloquear dos ítems. uno se desbloquea a los 50 toques y el segundo a los 200 toques bueno ya he llegado a los 50 toques y como ven se me ha acabado de desbloquear un ítem. ese que están viendo en pantalla como ven ya he roto 200 iconos y se me ha desbloqueado nuevo ítem, porque como ven, estos son los dos ítems que les había mencionado. 2. La empresa Robotop, la que ha creado Gromitidash, fue creada por solo una persona, llamada Roberto, y de ahí es donde sale el nombre Robotop. A eso que no te lo sabías, ¿verdad? 3. Cuando pasamos los niveles tres veces seguidas, en Comic Song aparecerá una estrella oculta, o por decirlo así, moneda. Como ven, ya apareció la... Moneda, como les había dicho. 4. La moneda más difícil de coger en el juego está en el nivel 1, puedes creerlo, pues tienes que pasar por muchos obstáculos para poder agarrar la moneda. 5. Geometry ¿Sí? Dash iba a ser una versión de Mario Bros. Pero al final surgió la idea de hacer el juego que ahora todos conocemos. Esto ha sido el top 5 curiosidades de Geometry Dash eh, por el especial de 200 suscriptores y nada. Like favoritos, suscribirse y nada, adiós